Espero que se encuentren muy bien Hoy les tengo una mascarilla que a ustedes les va a fascinar Especialmente para aquellas personas que tienen cabello maltratado, seco O que simplemente tienen la raíz bastante grasosa Pero sus puntas están bien resecas Y no le encuentran cómo darle vida a ese cabello Y para que se vea saludable Esta mascarilla es ideal para ti Así que si te interesa saber cuáles son los ingredientes de esta mascarilla Quédate aquí viendo el tutorial Miel natural 100% Aceite de oliva extra virgen Y mayonesa de la miel vamos a utilizar una cucharadita nada más una cucharada de aceite de oliva tres cucharadas de mayonesa a mezclar hasta que esté todo uniforme. Una vez que esté así la mezcla lo vamos a aplicar en el cabello. Como pueden ver, mi cabello ahora mismo está grasoso, pero normalmente mi cabello es bastante seco, especialmente en las puntas nunca se acepta. En la raíz sí tiende a ser bastante grasoso, pero siempre se ve las puntas sin vida, así que esta mascarilla te va a hidratar esa área. Lo que voy a hacer es que me va a dividir el cabello por la mitad y voy a estar aplicando en mi caso la mascarilla de puntas a mitad porque tiendo a tener el cabello en la área de la raíz bastante grasosa. Si tu cabello es completamente reseco desde la raíz a las puntas, Punta P, aplícalo desde las puntas hasta la raíz. Y esto lo vamos a estar dejándolo actual por 30 minutos y luego nos retiramos con champú libre de sulfato. Si quieren saber más videos de mascarillita No olviden activar la campanita para que no te pierdas Ningún video que el próximo voy a subir Así que si te ha gustado no olvides regalarme like Suscribirte acá abajito donde un botón rojito Y comentar, Déjame muchos emojis con muchos corazones Gatitos, si les gustan los gatitos Perritos, si les gustan los peritos Estrellas de todo lo que ustedes quieran Así que mis amores me despido por el día de hoy Nos vemos, bye